¡Sé sí, Carlota de Onyad. ¿Qué está pasando? ¿Tú también tienes a todos tus contactos de Twitter, Facebook e Instagram con 50 años de más? ¿Qué es esta locura? FaceApp, la aplicación del momento, está revolucionando Internet. Esta app permite a todos los usuarios que la descargan hacer modificaciones en las fotografías que suben. Pueden, desde ponerse gafas, hacer que les crezca una barba, cambiarse de sexo, rejuvenecer... Cualquiera, hay millones de posibilidades, pero sin duda la que está arrasando es la posibilidad de envejecer a los usuarios. ¿Y cómo lo hace? Este programa utiliza reconocimiento facial, inteligencia artificial y un complicado algoritmo para poder hacer estas modificaciones. Sin embargo, aunque parece un reto súper divertido, que lo es, sin duda lo es, tienes que tener en cuenta una cosa y más si te mueves a menudo por internet. No es oro todo lo que reluce. Y te cuento por qué. Di bye bye a la protección de tus datos. FaceApp es un programa desarrollado en Rusia, por lo que al estar fuera de la Unión Europea, la política de protección de datos con la que nos regimos en España es muy difícil de aplicar. Esta es solo la primera sorpresa, la segunda va en la misma línea. Y es que cuando tú te descargas la aplicación y aceptas las condiciones de uso, estás dando permiso a FaceApp para que almacene las fotos que subas en su servidor, en la nube, en Rusia. A priori no tendría por qué suponer ningún problema, pero sí que es cierto que sus condiciones y términos de uso están escritos de forma un poco ambigua. Entonces, aunque manifieste el creador que no va a compartir tus datos ni tu información con terceros, en la política sí que se recoge ese apartado, así que hay que tener mucho cuidado. ¿A dónde quiero llegar con este vídeo? FaceApp está pagando los platos rotos porque es el reto viral del momento pero en realidad ahora mismo en tu teléfono móvil hay muchísimas aplicaciones que están utilizando tu información privada como moneda de pago así que eso cuidado a leerse bien la legislación no hace falta tanto pero por lo menos los términos, las políticas de uso para estar al tanto de la información a la que estamos dando permiso ¿vale? porque por ejemplo en este caso una aplicación de fotos